El mundo ha cambiado y sin embargo aquí seguimos, ocultándonos a plena vista, pero cuidándonos en secreto, esperando, protegiendo. He sido testigo de lo que su ingenio es capaz y aunque somos de mundos diferentes, al igual que nosotros, sabemos que quieres competir de nuevo. Yo soy Optimus Prime. Y envío este mensaje a todos los robotistas que aún no han participado en RoboJam. Aquí estamos, y estamos esperando ¿Aló? Soy Homero Simpson, y estoy aquí... ¿Quién sabe dónde? Estás en el centro de control de Robo Jam. Oh, Car, no lo van a creer cuando les diga que voy a estar en Robo Jam. Y tienes motivos para estar emocionado, Homero. Incluso un panzón como tú puede participar. Si deseas, nos puedes acompañar a la próxima competencia ahora a las <risa> 5. Sí, así que son las 5. Vámonos. Mi reloj dice las 3, 4, 5. ¡Vámonos! Bienvenidos amigos de nuevo, este es Eduardo Restrepo, Mr. Roboto, hablando el día de hoy, acompañando en Robo Bolivia. Bueno, primero que todo, queremos darles las gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Por favor, por ahí, compartan la señal, den like, eh, por favor también, su, eh, mensajes en el chat, ¿no? Lo trataremos de leer, pues si nos aparece el día de hoy, que el día de ayer tuvimos un poquito de inconvenientes con eso, pero bueno... Trataremos de que el día de hoy sí podamos estar con ustedes, poder eh, leer todos los mensajes en vivo y en directo. Bueno, no siendo más, quiero presentar el día de hoy lo que es la categoría Biped Race. La categoría Biped Race es una categoría de robots bípedos donde son robots físicos ¿sí? vamos a tener la categoría donde los robots deben recorrer una distancia de un metro cincuenta un metro y medio en el menor tiempo posible simplemente para ponerles en contexto, el récord de la categoría se hizo en RoboJam Ecuador y es de 11 segundos eh, bueno, vamos a ver si podemos romper récords, es el récord de, de la categoría, pero igual eh, tenemos tres robots el día de hoy que van a competir, pero antes de presentar esos robots, vamos a presentar a nuestro organizador, Jorge Calderón, que es el organizador de Robo Jam Bolivia. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, está es un gusto estar aquí en el segundo día del Robo Jam Bolivia. Es sí. algo emocionante, me encanta ver tanta participación de varios equipos de Latinoamérica, y pues nada, desearle lo mejor a los participantes. Y bueno, sé que este, esta competencia va a tener lo propio, no va a ser emocionante, y, y eso principalmente. Bueno, muchísimas gracias Jorge. Y, y bueno, te cuento que, que ha sido una categoría con muchas sorpresas, eh, ha sido una categoría, eh, bueno, la categoría no, el torneo en general ha tenido muchas sorpresas, el torneo ha tenido eh, primero que todo hemos visto muy buenos robots, el día de ayer estuvimos en Bumperbot por ahí estuve siguiendo la transmisión que hiciste tú y bueno, estuvo muy emocionante ganó el Robot Cui Robot Cui que es, los, eh, que es el robot eh, de la región de aquí de Pasto, de Nariño de aquí de Colombia, fue podio colombiano, Robot Cui ganó primero segundo puesto y el equipo MakerBot de Capitanejo de Santander de aquí de Colombia también ganó el tercer lugar bueno y eh, bueno también tuvimos la categoría coloring donde hubo eh, equipo el ganado ganó el equipo peruano y segundo y tercer lugar equipos equipos eh, mexicanos ¿sí? en disdrill también hubo por ahí un podio compartido entre México Bolivia o sea México tercer lugar Bolivia segundo me, eh, México primero bueno, y el día de hoy ya sí o sí tenemos podio peruano, porque tenemos tres equipos de Perú participando, y para eso vamos a presentar primero a nuestros jueces que son, vamos a empezar con Eduardo Cruces, Eduardo Tocayo, ¿cómo estás? Hola, hola Tocayo, muy bien, aquí ya este súper listos, desde la Ciudad de México, pues deseándole el mejor de los éxitos a nuestros participantes, eh, nuevamente, muchas gracias Jorge por, por la invitación, y pues concuerdo con, con el tocayo, ¿no? Con, con Mr. Roboto, eh, pues el torneo ha sido, ha sido muy interesante, y, y seguramente esta categoría no va a ser la excepción. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, mira que estamos desde puntos diferentes del continente americano. Estamos en México, bueno. estamos en Bolivia, en Colombia, y nos vamos un poquito más al norte de México, hacia Monterrey, a presentar a Antonio Cortés Toñito cómo estás qué tal buenas buenos días a todos este muchísimas gracias por la invitación para estar aquí cuestionando otra vez más la categoría aquí de de Beat Beat Race este la verdad les deseo el mayor de los éxitos a todos ustedes los participantes a todos los que va, va, estén ahorita en la transmisión que pues dejen ahí sus comentarios sus buenas vibras para todos los que a todos los pequeños de verdad hay que todos los ánimos que, que han de estar, nerviosismo y todo, pero bueno, muchísimo éxito y pues que, que gane el mejor. Bueno, les cuento que por aquí ya hay mensajes, dicen vamos Magic son sabemos que Magic son va a ganar, podio, porque son los tres equipos de Magic Zone, eh, por ahí les manda muchos saludos a Luciana, dicen mi bella hijita, bravo campeona, felicitaciones a todos los competidores, Liliana, Vázquez, muchísimas gracias por esos mensajes, y Gaby eh, dice, saludos siempre, tan trabajadores, los admiro mucho. Bueno, muchísimas gracias. Y no siendo más, no siendo más, nos vamos. Entonces, primero vamos a leer, Toño, si nos colabora, diciendo el nombre de los equipos que tenemos, que el orden en el que, en el, en que vamos a presentar los equipos. Por favor. Perfecto. Bueno, eh, como primer robot que tenemos aquí es el robot robbie sí. Del de Club Magic Zone el segundo robot es Kiyomi y el tercero es Rebebot. Perfecto, entonces nos disponemos en este momento a empezar la competencia al robot Robby. Le pedimos por favor que vaya prendiendo su cámara para poner el robot en posición y poder eh, mostrarlo en este momento. Entonces, muchísimas gracias y nos vamos entonces en este momento ya con la competencia. Por aquí ya tenemos el chat, todo listo. A ver. Listo, ya tenemos la cámara encendida. Sí, dos dispositivos. Listo, entonces déjame un momentico para que lo pongamos aquí. Perfecto. Recuerda que vamos, tienes que esperar a que los jueces digan que están listos. Una vez los jueces digan que están listos, tú cuentas. Uno, dos, tres, y en el tres enciendes el robot. Recuerde que primero los jueces deben dar eh, eh, el visto bueno antes de que tú hagas el conteo. Entendido. Listo, jueces, todo suyo. Ok, gracias, gracias Eduardo. Bueno, entonces vamos a hacer el, el cálculo del tiempo que en el cual el robot de, de Shirley, en este caso, se va a trasladar de un punto a otro. Así que vamos a estar atentos. Eh, por favor, a, a tu señal, eh, Antonio. Ok, este, para mí ya está bien, al conteo de la competidora. Uno, dos, mm -hmm. tres. Y arranca en este momento el robot, Robby. Va muy rápido, va muy rápido, va muy... Oh, se empieza a voltear hacia el lado derecho. Recuerden la cámara, por favor, si no podemos ver el robot, no lo podemos calificar. Cámara, cámara, cámara. Ahí lo va a volver a tomar y lo va a volver a poner en este momento, recuerda, detrás de la línea, muy bien, empieza el robot Robby tratando de llegar a la línea de meta, sin embargo, ese robot quiere salir, es al centro comercial, parece que se va hacia la derecha, creo, creo que quiere montar en bicicleta o algo, porque quiero que va de paseo el robot. No le falta sino ir de pronto por un vestido de baño y meterse a la piscina. Pero el robot claramente no quiere estar en la pista, quiere salirse. No sabemos por qué. Está buscando esa la dueña. Si la dueña se mueve, lo está buscando y dice, no me dejes aquí solo. Me siento solito. La busca. No vemos el robot. Debes volver a ponerlo porque no lo vemos. No lo vemos. No podemos. No vemos el robot. En la otra cámara, es que, otra es, cámara. Que, es que no no lo A ver, está chicos. en la otra cámara. Eduardo, ¿Sí? Tiene dos cámaras ah, en bueno, la competidora. Bueno. En la otra se veía bien, listo. Bueno, sí, en la otra, sí. Perfecto. Sin problema. sí se ve lo, en la otra cámara, lo que digan ustedes, entonces chicos, sí, o, ok. Bueno, este para mí sí lo completó correctamente. Eh, yo, tu, yo tuve el tiempo de un minuto. Eduardo Cruces, ¿cuánto tiempo tú tienes? Eh, para mí también lo hizo de manera correcta. De este lado tenemos 59 segundos. Perfecto. ¿Y Jorge? Ok, eh, del mismo modo, observando la participación, estaba todo bien. Y lo que me, me tengo, lo que tengo de tiempo es un minuto y tres segundos. Ok, tomamos el tiempo del medio, Correcto. que fue un minuto. Perfecto. Entonces, tenemos ah, 60 segundos exactos para el robot Roby, damos muchísimas gracias, recuerda que todavía tienes dos rondas para eh, mejorar entonces ahí ya vamos teniendo en este momento lo que es el puntaje bueno, muchísimas gracias, ¿quién sigue compañeros? el equipo Kiyomi el robot Kiyomi de Magic Zone entonces preparamos Kiyomi, estamos listos Lista. Lista. Lista Listo, entonces espera un momento. Eh, bueno, Kiomi, entonces me vas a decir los jurados. ¿Estamos listos, jueces? ¿Todos listos? Todos ¿Sí? listo, Roo? al conteo de la competidora. Uno. Fuerte. Dos y tres. Ya arranca en este momento, Kiomi va muy derecho. Va a paso firme y seguro. Eh, quiero que parece que quiere ir a jugar PlayStation o algo porque se va hacia el televisor. Va en este momento, se va hacia la izquierda. Eh, si lo tocas, debes ponerlo de nuevo en el inicio. No importa, quedó descabezado, no importa, se le perdió la cabeza a ese robot. Ha perdido la cabeza por RoboJam. Bueno, en este momento sigue el robot tratando de llegar a la línea final. En este momento pareciera que quiere más bien jugar RomyQ o algo, que lo veo ahí en la mesa de juegos. Eh, el, el robot... No, no parece que querer terminar la carrera. En este momento ya está haciendo, de, digamos que una curva un poquito ahora mejor. Sí. Vamos a ver si ahora sí lo termina. No, pero ¿por qué? Quédate en casa, no te vayas. Quédate en casa. Pero bueno, el, el, el robot está un poquito rebelde. Es un robot rebelde en este sí. momento. Yo creo que va a cantar la RBD. Yo soy rebelde pero en este momento todavía vamos como vamos de tiempo jueces estamos con un minuto y veinticuatro bueno ya en este bueno, momento estamos tratando de que llegue recordemos que entre eh, mientras que les toca la segunda y la tercera ronda pueden hacer cambios pueden hacer ajustes ahí claramente hay un desbalance en los motores que deben revisar además de que perdió la cabeza ¿no? El robot quedó descabezado y claramente está haciendo una, una, una vuelta y medio extraña y aún no ha podido terminar. Eh, bueno, pues es... Tiempo, se acabó el tiempo de este tiempo. lado. Sí, tiempo, bueno, bueno. Vamos a parar el robot para ahorrar baterías. Le damos muchas gracias a este robot por haber participado. Queda con un tiempo de dos, de 120 segundos. Le pedimos, por favor, Gisela, por favor, para que apagues el micrófono ya en este momento. Muchas gracias. Y en este momento queda, entonces, eh, tenemos al robot, sigue en este momento de forma temporal, perdón, por aquí estoy mostrando lo que no es, eh, de forma temporal, el robot... Eh, Robic con los 60 segundos que hizo y Kiomi con 120, ronda no terminada. Entonces, aclaro, para que los robots puedan quedar en podio, deben tener mínimo una ronda válida. Si tiene tres rondas no válidas, así sean solo tres equipos, no quedará en podio. ¿Ok? Entonces el robot sí tiene podio asegurado porque son solo tres equipos siempre y cuando siempre y cuando tenga mínimamente una ronda válida. Listo, jueces, ¿quién sigue? El siguiente equipo que sigue es el equipo de Rebebot y del Club Magic Zone también. Bueno le damos las gracias a Gaby Cole por compartir la señal. Por aquí siguen, por favor, sigan con sus mensajes, sigan compartiendo la señal, denle likes y demás. Bueno, ya tenemos, me dicen con qué cámara estamos, por favor, para poder... Sí, está con Rebeca. Con He Rebeca. La... Listo, perfecto. Entonces, en este momento tenemos la cámara de Rebeca y vamos en este momento a tener el robot el robot, robot y robot va a estar en este momento listo jueces, listo bien sí todo listo, listo a la cuenta de la participante entonces ¿Listo? uno Y arranca en este momento Rebot va de forma muy rápida por medio de la pared. Se está guiando, eso está totalmente permitido. Y en este momento va muy rápido, va muy rápido, va por ese récord. Vamos Rebebot, vamos Rebebot, vamos Rebebot. Y ha terminado la carrera. Ese es el Usain Bolt de Robojam. Entonces, cuéntenos jueces, okay. ¿qué tiempos tenemos? Yo tengo 14 segundos. Wow, Yo tengo bien. 14 segundos. Yo tengo 13 segundos. Nos vamos con 14, que es la media. Entonces, 14 segundos para Rebot. Felicitaciones. Y en este momento se asegura en primer lugar Rebebot. Bueno. Esto ha sido una ronda super express. La ronda rapidísima porque solo tenemos tres participantes. Entonces, para que sepan, primero que todo, antes de que... Vamos a darle un minutico ahí a los equipos para que eh, organicen ahí algo que tengan que organizar eh, antes de empezar la segunda ronda. Eh, Jorge, recuérdanos un poquito a quién agradecemos el día de hoy eh, de nuestros patrocinadores. Claro que sí, gracias Eduardo. Bueno, eh, vamos a agradecer a lo que es la Fundación Valerio, a cargo de Roberto Valerio, que nos está observando, sé que nos está observando a través de la transmisión, que nos ha apoyado en varios aspectos dentro del torneo, y pues le damos nuestro más grato agradecimiento y pues eso principalmente. Bueno, recordamos que Valerio Foundation se ha convertido en el primer aliado estratégico permanente de RoboJam. Ya ha colaborado en RoboJam, eh, en RoboJam Colombia, en Robo-, eh, perdón, en RoboJam Beta, en RoboJam México, en RoboJam Filipinas y ahora en Bolivia. Entonces, de Valerio Foundation, a Roberto Valerio, un gran abrazo y muchísimas gracias por su constante apoyo. En este momento, entonces, nos vamos de nuevo a la segunda ronda, la segunda ronda, pero antes de la segunda ronda, para que tengan ahí otros 30 segunditos, eh, Tocayo, Eduardo Cruces, cuéntanos un poquito, ¿Qué se viene? ¿Qué se viene de Robo Jam en México? Para que les cuentes aquí a todos los que nos están viendo. Eh, pues bueno, ya estamos eh, por cerrar la ronda de los torneos Robo Jam para este año. Y junto con España somos la última fecha para clasificar para el RoboJam All-Stars. Entonces, pues nada, invitarlos a este torneo que va a ser el 2 y 3 de octubre. Vamos a tener varias categorías. Por ejemplo, eh, vamos a tener el Robo Sketch, el DixDrill, que son los retos con el simulador, el ColorInt. También vamos a tener esta categoría, la que estamos eh, llevando a cabo, el Trace y el Bumper por de manera exclusiva aquí en México. Entonces, pues todavía, eh, chicos, si quieren tener la clasificación para el Roboyam All Stars de este año, pues los invitamos a todos los que están de este lado en el continente americano a participar en el Roboyam México. Las inscripciones todavía están abiertas y pues, eh, pues para poder eh, representar cada quien a, a, a su respectivo país en este torneo. Entonces, eh, les comparto la página roboyam.com.mx, ahí pueden... Encontrar todos los detalles del torneo, cómo inscribirse y las reglas eh, correspondientes a cada categoría. Entonces, nuevamente, invitadísimos a este siguiente RoboJam, el 2 y 3 de octubre. Ya saben, entonces, roboyam.com.mx para que vayan, vean toda la información que ya debe estar, eh, si no está todavía actualizada, estará actualizada en, eh, entre hoy y mañana. El caso es que eh, ya la información está también para que tengan en cuenta RoboJam España, RoboJam.es, para que vayan y también vean lo de RoboJam España. Y tenemos también RoboJam Argentina en 15 días, que es RoboJam.live/argentina, para que vayan y participen. Bueno, Toñito, cuéntanos quién viene. Ok, eh, bueno, como ya para empezar la segunda ronda, vamos a empezar con el robot Robin. Para irnos preparando, aquí tenemos ya las dos, las dos cámaras. Está correcto. Okay. ¿Los otros jueces ya están listos? Todo listo. Perfecto. Entonces, okay, vamos, bueno, ahí, vamos ahí a, a tu conteo. cuenta, Robbie. Uno, dos, tres. Y en este momento arranque a Roby, va de forma, paso lento, pero seguro. En este momento está tratando, ya parece que solucionó un poquito, no mucho, porque sigue yéndose un poquito hacia la derecha. Y en este momento parece que se quisiera devolver. Ahí lo pone, va a solucionar un poquito la lateralidad. Y bueno, ahí va, ahí va Roby. Va muy bien, va muy bien, va muy bien. En este momento está haciendo una vuelta medio extraña. Eh, en este momento, Robby quiere asegurar por lo menos ese segundo lugar. Eh, recordemos que, bueno, ya creo que no le va para el primero, pero ahí va Roby, ahí va Roby terminando. Recordemos que ya para la tercera Bien. ronda tienen que ver cómo lo ponen y en este momento acaba el robot, Roby. Y tiene un tiempo, jueces, de... Tiene 45 segundos. Bueno, yo tengo 45 segundos. Yo tengo 46 segundos. ...acá de este lado 45 segundos... ...entonces nos vamos con 45 segundos... ...que es la media... ...y en este momento el robot Robbie ...sigue en el segundo lugar... ...recordemos... recordemos ...que todos los robots deben hacer mínimo una ronda válida... ...para poder considerarse dentro del podio... ...en caso de no terminar ninguna de las rondas... Eh, ...desafortunadamente... ...quedaría una de las posiciones... ...en este caso la tercera... ...porque ya tenemos tiempos válidos en primero y segundo lugar... Podría quedar la tercera posición desierta Entonces, nos vamos en este momento ¿Con quién nos vamos, Toñito? Ahora para la, para, vamos a ir con el robot Kiomi. Vamos con el robot Kiyomi Que en este momento se prepara Ahí ya tenemos la cámara de Gisela A ver Perfecto Bueno, jueces, ¿listos? Un momento, aquí ponemos entonces Todo listo la cámara de Gisela para poder empezar con el robot Kiyomi, el cual está listo. Esperemos que esta vez no se vaya a ir a jugar eh, Monopolio o que se vaya al centro comercial. Esperemos que esta vez sí se quede y termine. Entonces, a la cuenta tuya, Kiyomi. Y en este momento el robot que me empieza, está bien. descabezado, siguió descabezado, perdió la cabeza por RoboJam, es el robot, y en este momento va, va muy bien, va muy bien, va muy bien, y va a terminar en 3, 2, 1, y ha acabado, wow, esto está de infarto, esto está de infarto, bien, bien, bien, yo, bien. yo creo que ni Usain hubiera hecho un, un tiempo <ríe> tan bueno como este, bueno, cuéntenos jueces. Bueno, te comento que yo tengo 14 segundos. ¡Wow! 14 segundos también. 14 wow. segundos también, empatado. ¡Wow! Vamos en un empate, <ríe> triple empate, un doble empate por el ese primer <ríe> lugar en este momento. Ese, ese primer puesto va a estar reñido. Recordemos, recordemos que por reglamento, si hay un empate en wow. la primera posición, en alguna de las primeras tres posiciones, se irá a un desempate entre los equipos involucrados ya entonces en caso de haber un triple empate digamos que pudiera pasar en caso de que hubiera un triple empate habría una ronda adicional para los tres equipos en caso tal en caso tal de que vuelva a empatar se declara primer lugar para los tres y el premio de la categoría se repartiría entre los tres equipos, ¿listo? no es que damos el premio al primer puesto a los tres, sino que se combina el premio de la categoría y se repartiría entre los tres equipos, ¿listo? para que eh, en este caso, bueno, los premios de la categoría, no hay en este momento premio en efectivo, pero con, cuéntanos un poquito Jorge, antes de pasar al, al tercer equipo de la ronda ¿cuáles son los premios para esta categoría? claro que sí Eduardo, bueno eh, como habíamos hablado sobre la cantidad de participantes en esta categoría, Correcto. que son tres, y se les va a ofrecer lo que es para empezar la acreditación, siempre y cuando cumpla los, las restricciones que les acabas de dar, ¿no? que tienen que tener eh, por lo menos una ronda que esté dentro del, del tiempo establecido. Bueno, aparte de eso, también eh, se ha platicado y se les va a otorgar lo siguiente. Para el primer puesto se les va a otorgar un curso gratuito, eh, bueno, de los próximos cursos que se va a lanzar por parte de J7Bots, ¿ok? Va a ser totalmente gratuito. Excelente. Siguiente. Para el segundo, para el segundo puesto, va a haber, eh, del mismo modo, se les, va, se les va a permitir que puedan entrar a, algún, a alguno de los cursos, pero con un 50% de descuento. Y para el tercer puesto, se les va a ofrecer eh, igual... Del mismo modo, si es que se abre cualquier tipo de curso, normalmente ofrecemos cursos de desarrollo de aplicaciones móviles, de programación e incluso de robótica, eh, para el tercer puesto se les va a ofrecer el mismo curso, pero con un descuento de del 30%. Eh, para, para que tengan una idea, ¿normalmente cuánto vale un curso de j bots más o menos? Bueno, dependiendo del, de la temática, suele ser entre 200 a 150 bolívares que en, ¿Eso es en dólares más o menos? En dólares serían unos 30 dólares. Excelente. 30 entonces mira que, que además del de Robo ya All Stars nos están ofreciendo un premio que está alrededor de los 30 dólares, lo cual es guau, wow, es muy es muy buen premio. Y fuera de eso, pues si llevo el, el, el segundo lugar, es un, un descuento del 50%, que entonces sería unos 15 dólares, lo cual está muy, muy, muy bien. Muy bueno para los equipos para que aprovechen este, este premio. Y bueno, ya así hay triple empate, ahí ya sí tenemos que ver cómo vamos a hacer. Pero en este momento vamos con el tercer equipo que es el robot. Confírmanos, Toño. El robot Rebebot. Rebebot que ya tuvo 14 segundos. Y creo que se va a sacar esa espinita, yo creo que no se queda con los 14, creo que vamos a, a tener un mejor tiempo. Entonces, Rebebot, a la cuenta, de, bueno, ya tenemos en este momento, ahí está Rebebot, súper bien, en este momento nos estamos con Rebebot. Entonces, jueces. ¿Todo listo? ¿Listos? Listo. Al conteo de la participante. Uno, dos, y tres. Y en este momento al, al empieza el rebote. Esperemos que no se choque mucho contra la pared para que pueda ir muy, muy rápido. No, no te choques. Quédate en casa, quédate en casa. Pero llega al final, llega al final, llega al final y llega. ¿Qué? ¡Wow! Bueno, en este momento el robot parecía que estuviera pagando una penitencia porque estaba mirando hacia la pared eh, como el muro de los lamentos en Jerusalén. Esperemos entonces, ¿cuál es el resultado que tenemos en este momento, jueces? Bueno, el tiempo que yo tengo es de 12 segundos. ¡Wow! Yo ¡12 segundos! ¡13 segundos! ¡13! Y de este lado, 12 segundos también. ¡Wow! En wow. este momento en la media, el 12 segundos y casi, casi, casi llegamos a ese récord. 12 segundos, primer lugar por ahora para Rebebos. Felicitaciones y bueno. ¡Wow! Esta, muchas emociones para que se vayan preparando para esa última ronda final. Esa última ronda final, final que ya va a llegar, ya va a llegar, pero primero como siempre vamos a, a tener aquí y bueno, antes de que vamos a la ronda final voy a aprovechar y voy a poner aquí un mensaje que ya lo puse al principio para que todos los que nos están viendo de un amigo de nosotros que se llama Optimus Prime para que se animen y participen en RoboJab El mundo ha cambiado y sin embargo aquí seguimos ocultándonos a plena vista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 y estamos esperando. Bueno, ese fue el mensaje de Optimus Prime, el cual nos invita a participar en RoboJam para que se animen y estén siempre presentes con nosotros en todos nuestros torneos. Ya les explicamos que viene RoboJam Argentina en 15 días y entre semanas viene RoboJam México y RoboJam España, que son los últimos tres torneos clasificatorios para el Robo Jam All Stars, recuerda que el Robo Jam All Stars es un torneo de campeones solo se puede llegar con acreditación, con invitación no puedes pagar la inscripción si no te invitan, no eres parte no. del club, entonces en este momento vamos con el la última ronda, entonces vamos con la última ronda, esto está muy reñido porque tenemos, vamos a mostrar voy a mostrar en este momento eh, compañeros eh, lo que es las rondas de eh, ver, un momento acá por favor vamos a mostrar en este momento lo que son las rondas de que llevan los equipos entonces tenemos el robot Robby tiene en este momento el robot Robby tiene 60 segundos primera ronda, 45 en la segunda Kiyomi 124 y Rebot 14 y 12 entonces esa pelea cualquier cosa puede pasar nos ha pasado que en la última ronda ha quedado el campeón ¿listo? equipos que no habían hecho ronda válida y en la última ronda hacen su mejor tiempo entonces pues es en este momento ya para irnos a la ronda final ¿qué robot nos acompaña? Ok, bueno, vamos a empezar esa tercera ronda, y ya la última, a menos de que vaya a haber un empate, ¿verdad? Eh, empezamos con el robot Robby. Bueno, el robot Robby, entonces, jueces, ¿estamos listos, jueces? Todo listo. Listo. Listo, listo a la cuenta de la participante, entonces. Uno... ¿Dónde? Y Robbie arranca en este momento. Va totalmente muy rápido. Está tratando de ir. Va muy, muy, muy, muy, muy derecho. Vamos a ver. Vamos muy a bien. ver. Vamos a ver. Robbie. Robbie. Te queremos. Por favor. Llega. No nos haga sufrir. Y en este momento ha llegado Robbie. No? Vamos a ver. No sabemos uh -huh. si le alcanza. Vamos a, a, a, vamos a darle más misterio a esto. Vamos a darle más misterio. Eh, quiero que me diga la participante cuánto tiempo crees que hizo el robot. ¿Cuánto tiempo crees que hizo tu robot? No sé. A ver, si te, tuvieras que adivinar, si tuvieras que adivinar un tiempo... 20. No sé. Por ahí 20 segundos, más o menos. Bueno, vamos a ver. Eh, pues eso. Bueno, comentarte y bueno, comentarles que yo tengo un tiempo de 22 segundos. 22 segundos, Toño. 22 segundos también. Toca Y de, de este lado también 22 segundos, toca yo. 22 segundos y en este momento, bueno, no, no le alcanzó, no le alcanzó a, a Roby para estar en primer y segundo lugar, pero con eso es, se asegura el tercer lugar felicitaciones al robot Robbie que lo hizo muy bien y mejoró mucho. Mira que en cada ronda fue mejorando y eso es algo de lo que se trata esto, ¿no? De que cada ronda fue mejorando el robot y cada vez lo hacía mejor. Entonces, bueno, felicitaciones y, y bueno, ahí te quedas para que al final tomemos la selfie para poder ahí el pantallazo de todos los participantes. Y bueno, ¿quién va en este momento entonces? Pues, Ok, con gusto. No a ti. Ok, para... En este segundo lugar vamos a tener al Robot kiomi Robot Kiyomi. Que y ahorita el robot se encuentra Kiyomi... en segundo lugar. Esperemos que el Robot Kiyomi no se haga el Harakiri y en este momento pueda hacer <ríe> una ronda final espectacular de lujo y pueda reclamar... Ese primer lugar. Recordemos que la diferencia entre el primero y segundo lugar es de tan solo dos segundos. El robot segundos. es un robot que ha perdido la cabeza por la competencia. Y en este momento, jueces, ¿estamos listos? Todos listo? listos. Ahí está la cabeza. Ahí la cabecita. La cabeza. Ha perdido sí. la cabeza por RoboJam. Bueno, Kiyomi, a la cuenta tuya. Y en este momento todo empieza está yendo a paso firme, a paso seguro, va muy bien, va muy derecho. Vamos a ver, estamos tú puedes Xiaomi. Sí, sí, sí se puede, sí se puede ya terminado en este momento y vamos a respirar, vamos a respirar antes antes de que los jueces nos digan el tiempo oficial, quiero que la participante me diga qué tiempo crees que hiciste. Sí. Estamos eh, 13 12, por 12. 12 o 13, uy, vamos, vamos a ver, vamos a ver, porque eso estuvo... Está emocionante esta final, está muy emocionante. ¿Jueces? Bueno, comentarte que yo tengo 14 segundos. Ah, oh, 14, sí. Yo tengo 13 segundos. Tenemos 13... Y 14 segundos. 14 segundos. Entonces nos vamos con un tiempo de 14 segundos. Igual, felicitaciones. Queremos felicitarte. Lo has hecho muy, muy bien. Bueno, en este momento ya eso le da un segundo lugar. Yo creo que Rebebot ya está por allá celebrando. Ya Rebebot dice, ya gané. Pero, pero, igual. Rebot tiene eh, tiene un reto y es. Romper el récord El récord está en 11 segundos Dos segundos Separan a Robot De ese récord que tiene De ese récord que tiene Y que si no estoy mal También fue impuesto por Magicson. No me acuerdo si fue por este robot O por otro eh, Pero, bueno, de pronto Gisela sí tiene el dato, Gisela, ¿te acuerdas eh, qué robot tiene el récord De los 11 segundos? Bueno, Gisela no lo tiene. Bueno, no importa, ahorita lo vamos a ver. Y en este momento entonces se prepara Rebebot. Por favor, Rebebot, tu pantalla. Acá estoy. Perfecto, Rebebot. Entonces, en este momento nos disponemos a poner el robot. Vamos por ese récord. Vamos por esa por la gloria, por la dorada. ...por estar en el Olimpo de los Campeones. Jueces, ¿estamos listos? ¿Todo listo? ¿Listos? Listo. A la cuenta tuya, campeona. Tres, dos, uno, ya. Y rebebó alza en este momento, dice Usain Bolt, tú no eres nada para mí, yo lo soy todo soy el campeón, soy el rayo soy el dios del Olimpo y en este momento está pasando la raya y terminamos con tiempo y vamos, vamos a respirar vamos a respirar quiero que la, que me la, la campeona, porque ya, ya tú tienes el primer lugar, yo, tú ya tienes asegurado el primer lugar, con esos 12 segundos de la ronda pasada pero, pero Quiero que me digas qué tiempo crees que hiciste. Puede ser entre 11 o 12. Uy, uy, uy, uy. Vamos a ver, vamos a ver, porque eso estuvo muy, muy, muy reñido. Jorge, ¿tu tiempo? Bueno, por poquito, casi, casi, pero tiene 13 segundos. Bueno, yo tengo 13 segundos. 13 segundos. Toño. 13 segundos también. Tocayo. También 13 segundos. 13 segundos, igual felicitaciones. Hiciste una grandísima ronda. Entonces, en este momento, no siendo más, vamos a presentar los equipos ganadores. Entonces, en este momento, vamos a mostrar cómo quedó el tiempo final para que lo puedan ver los equipos. A ver, preséntanos al otoño. Ok, bueno, este, aquí tenemos eh, como, eh, tercer lugar. como, primer, como Te, primer lugar. No, tercer lugar. Ah, oh, bueno, tercer lugar. Sí. Y tercer, como tercer lugar, tenemos al robot Robby con un tiempo de 22 segundos. Sí, muchas felicidades para el robot Robby. Felicidades. Ok, perfecto. Perfecto, muy bien. Ahora, como un segundo lugar, tenemos al robot que se recuperó, que vino de atrás y se alcanzó a recuperar, el robot Kiomi. Muchas felicidades, felicidades para el robot Kiomi. Sí, Muchas felicidades, sí. Y tenemos como el primer lugar que estuvo a un segundo de empatar el récord, que de ahorita está. Ya lo, ya lo chequé, si sí, es de Magic Zone, de 11 segundos. Eh, el robot Rebebot Felicidades. Perfecto. Muchas felicidades. Bueno, entonces, en este momento le queremos decir a todos los equipos, a todos los participantes, les vamos a pedir el favor de que eh, prendan sus cámaras. Prendan sus cámaras. Vamos a tomar aquí un saludo final, ya para terminar la categoría, terminar la transmisión, porque tenemos transmisión en 15 minutos, en 15 segundos, en 15 minutos, tenemos reunión con Skill Drive, y luego su transmisión, entonces, primero, queremos que, por favor, eh, prendan todos sus cámaras, un momento, y prendan todos sus cámaras, y vamos hacer el saludo el saludo obligatorio ya para terminar que es nuestro saludo de robo jam. para aquellos que no lo saben lo vamos a explicar es mano derecha en hombro izquierdo mano izquierda en hombro derecho y pulgares al frente robo jam listo entonces estamos todos con la cámara prendida en este momento chicos cámaras prendidas cámaras prendidas eso, súper bien. Entonces, por ahí ya tomaron, me tomaron el pantallazo y yo hablando, que con la boca así abierta. Bueno, no importa. En este momento, vamos a la cuenta de tres con el RoboJam. Uno, dos, tres. RoboJam. Robo. Robo. Felicitaciones a todos los equipos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, no queda sino de nuevo agradecer a nuestros patrocinadores. Por ahí ven que estoy yo aquí en la transmisión eh, bueno, con todos los que nos están acompañando, muchísimas gracias un gran saludo recuerden, esto fue RoboJam de Mr. Roboto, robótica para mentes inquietas y muchas gracias a JCT Bots por haber organizado este evento, a nuestros amigos de RoboCorp por estar acompañando igual que Eduardo Cruces de RoboJam México por estar aquí el día de hoy, un abrazo para todos un buen día